presentamos el editorial hoy titulado con el agua al cuello según los datos ofrecidos por el centro nacional de huracanes por el caribe se desplaza un fenómeno atmosférico que por la trayectoria que presenta podría afectarnos directamente ya sea con vientos o con agua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 especialmente en los sectores sureste, noreste, norte y el Valle del Cibao, así como en la cordillera central. El fenómeno lo tendremos con nosotros dentro de las próximas horas y aunque las autoridades solo han declarado alerta para algunas provincias, las imágenes dicen que todos debemos estar alerta. No solo en el Bajo Yuna, sino aquí en San Francisco de Macorís, especialmente en el Barrio Azul, y todas las zonas vulnerables de la región donde las inundaciones se producen con el nublado y fácilmente se puede ver a mucha gente con el agua al cuello. Todo el que vive en lugares que sean afectados por la lluvia tiene que mantenerse en alerta máxima ante la presencia inminente en el país del fenómeno que llega este miércoles con el nombre de FRED, podría producir deslizamientos de tierra, inundaciones de ríos, arroyos y cañadas. Aunque las autoridades no se lo digan, pero más vale precaver que tener que lamentar. Hasta el próximo comentario.